Genial, ahora estamos en la tercera unidad eh, de nuestro curso Construyendo proyectos para emprendedores sociales y lo que vamos a tocar en esa tercera unidad es la gestión. ¿Qué es lo que debe ser el emprendedor social para aprender a gestionar? Y tenemos tres temas importantes. Uno, vamos a hablar todo el tema de gestión para emprendedores, vamos a hablar un poquito de la forma jurídica también para, para emprender nuestro proyecto y el plan de gestión de proyecto social que va de la mano, que es tan importante igual que el canvas social que lo tratamos en la unidad 2. ¿no? Entonces el canvas social y nuestro plan de gestión es súper importante. Vamos a empezar por la gestión para emprendedores sociales y para eso tenemos una primera pregunta. ¿Cómo atraer talento en torno a tu proyecto? ¿no? Y al talento me refiero a nuestro equipo de trabajo. No, no solo de repente tener de nuestra mirada de nosotros, sino en el momento de ya tener un equipo, cómo vamos a lograr que salga punche y pueda salir exitoso no, nuestro, nuestro proyecto de mente. Hay una diferencia entre grupo y equipo, definitivamente. Este grupo que, que podemos tener, no sé, eh, yo puedo ser la emprendedora social y tengo de repente aquí a mi aliado que puede ver el tema de marca de repente tengo una persona que me ayuda de repente un poco con el tema eh, financiero eh, con algunas cosas que, que hay que, que manejarlas y, y de repente un Excel, un sistema de, de planificación de repente tenemos a una persona también que me, nos va a ayudar en, en, a recoger esta data para el diagnóstico, para la problemática vamos a imaginar que somos cuatro personas y formamos un grupo, ¿no? un grupo de individuos pero cuando nosotros hablamos en realmente de tener un equipo de trabajo, va mucho más allá de solo vernos de forma individualizada, sino como la persona que me ayuda en el diagnóstico, como la persona que va a ver el tema de repente de redes, de marca, o la persona que va a ver el tema de presupuesto, vamos a engranar los cuatro de manera efectiva. Es decir, así vamos a lograr un equipo. Y el equipo es importante. Uno, es que todos los cuatro que estemos ahora en el ejemplo que he mencionado, podamos definir. Tanto el de presupuesto, el de marca, el de diagnóstico y yo. ¿Cuál es el propósito de nuestro emprendimiento social? Si yo tengo alguien que eh, ve presupuesto, pero en algún momento se le pregunta a esa persona ¿y, el, y a, qué apunta, no? a qué apunta este emprendimiento social? ¿Cuáles son, ¿Cuál es la problemática a trabajar? ¿Cuál es el beneficiario? No? Y esa persona es como que, bueno, sabe el tema de las finanzas que están pasando en el emprendimiento, pero más no en, real, en realidad, cuál es el punto o el propósito del emprendimiento social, entonces no tenemos un equipo de trabajo. Y para el equipo de, de, de trabajo hay que eh, ver mucho el tema de selección, ¿no? el, el talento también, también de, de cada uno de ellos, eh, en qué son buenos, cómo se han especializado, eh, y si realmente les llama el propósito también del cual tú le puedes plantear a ellos, ¿no? Yo tengo un emprendimiento social y este es el propósito, ¿qué les parece? ¿Les mueve a ustedes, no? Para nosotros poder hacer una acción colectiva. Y, y es lo que me refería, ¿no? El equipo tiene que, que, el de presupuesto tiene que velar, obviamente, en que se pueda cumplir el impacto, el igual el de marca, igual es la persona que ve el diagnóstico. Y esto nos ayuda a que nosotros trabajemos con una sinergia, obviamente, y tengamos una dirección de todas nuestras áreas para poder nosotros definitivamente lograr exitoso o tener como, como producto final este impacto con propósito y el alcance a nuestros beneficiarios o a la población que nosotros queramos impactar, ¿no? Entonces, eso es lo principal, ¿no? Nuestro equipo de trabajo. ¿Qué, ¿Qué áreas va a haber dentro de nuestro emprendimiento social para poder recurrir? a buscar el talento necesario. Nuestro segundo punto es, eh, segunda pregunta, ¿cómo crear alianzas en torno a tu proyecto? ¿No? Entonces, para crear alianzas, tenemos algunas vertientes importantes y una de esas es, conoce tu emprendimiento social. Y uno puede decir, ya, yo soy la creadora, entonces, yo conozco mi emprendimiento social, pero realmente conocerlo a fondo, ¿no? Así como nos piden conocer la problemática, que es ya más cuando vamos a ver el cambio social, para hacer nuestro plan de gestión es necesario que nosotros conozcamos a fondo ahora nuestro emprendimiento, ¿no? Entonces, para ello necesitamos saber las fortalezas, estas características de áreas de oportunidades, los puntos fuertes y débiles de nuestro emprendimiento, ¿no? y esta es la única manera como nosotros vamos a traer aliados porque al conocernos vamos a también saber qué vamos a representar, qué vamos a mostrar. ¿no? Ah, aquí he mencionado dos técnicas importantes con las cuales nosotros podemos conocer nuestro emprendimiento y es el FODA, pero también tenemos otra técnica que es la ventana de Hojari. ¿no? En el FODA tenemos bueno, este estudio entre las fortalezas, las oportunidades, y debilidades y amenazas que hay en nuestro emprendimiento y la ventana de Hojari tiene que ver con el área pública que aquí voy a detallar lo que conoce mi público, o sea, el cliente y lo que conozco yo de mi emprendimiento. En el área ciega es lo que conoce, en este caso, el cliente, pero no desconozco yo. Es decir, de repente la percepción, ¿no? La percepción que tiene el cliente o los que están ahorita consumiendo lo que yo estoy brindando, ese es el área ciega. Porque ellos lo conocen, pero ahora yo no, no necesito saber, ¿no? Y el área oculta es justamente lo que yo conozco de mi emprendimiento, pero no conoce el factor público. Es decir, de repente algunas cosas que están pasando dentro de mi emprendimiento social que lo, con lo conozco yo a la perfección, pero eso no sale a relucir en este caso para el público externo. ¿no? Y el área desconocida es aquello que no sabe ni tanto el público externo, pero tampoco sabe el personal, en este caso de repente de trabajo o tú de tu emprendimiento. Hablamos acá un poco más del clima laboral, Hablamos eh, de qué tanta sinergia hay dentro de tu equipo de trabajo, que es muy importante también eso dentro de nuestro emprendimiento social. Recordemos que el emprendimiento no es solo ver el tema que se esté llevando a la población o el que tengamos la problemática. Ese es importante, pero también punto importante es conocer exactamente el equipo que estamos formando y lo que estamos logrando con ellos para nosotros poder hacer el cambio, ¿no? O sea, como se dice, si nosotros estamos bien, si nosotros como equipo estamos construyendo buena sinergia, el trabajo hacia, hacia afuera, externo, va a ser también potencial. Otro punto importante es recopila éxitos anteriores y esto es bastante importante saber que en el momento que nosotros ya estemos gestionando nuestro emprendimiento, todo lo que vaya pasando, hay que registrarlo, ¿no? Entonces, si nosotros contamos con una base de datos de clientes anteriores, por ejemplo, a qué empresas en algún momento hemos hecho algún trabajo para ellos, no, eh, es indispensable definitivamente porque vamos a cap capitalizar reuniones con aliados estratégicos de diversa índole. no. Entonces, nosotros tenemos que ir con una carta para de repente, eh, cito aquí el ejemplo anterior que era de la eh, empresa social, incluyeme, por ejemplo, cuando vaya a ofrecer este eh, a ese talento de personas con discapacidad para la inserción laboral es importante que a las empresas les puedas contar un poco, ¿no? He trabajado con tal empresa anterior y hay, no sé, hay 100 personas con discapacidad ya en el mercado, entonces estos son los beneficios. Tener un registro definitivo de los éxitos que se van teniendo y del impacto social es sumamente importante. ¿Cómo creamos aliados también? Sé el aliado perfecto, como se dice, ¿no? ¿Y cómo hacemos el aliado perfecto? Uno, es que aquí nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Los valores de mi emprendimiento social. ¿Cuáles son los valores que rigen mi emprendimiento social? ¿No? ¿Y cuál es mi objetivo? Que son sumamente distintos, ¿no? Los valores tienen que ver en torno a tu... A, a la parte eh, actitudinal de tu empresa social, ¿no? De repente un valor puede ser... Eh, trabajamos con alto sentido de impacto, por ejemplo, ¿no? Ay, ok. Ese es, puede ser tu valor, ¿no? Pero tu objetivo tiene que ver más con lo que tú estás apuntando, con lo que tú realmente vas a lograr con el emprendimiento social. Y aquí he dejado algunas preguntas que nos van a ayudar eh, a poder saber si somos el aliado perfecto en, en, en el momento de crear las alianzas, ¿no? ¿Qué es lo que mi emprendimiento puede ofrecer a la otra? ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer de mi emprendimiento a la empresa? que es nuestro cliente, ¿cuáles son mis mejores armas para conquistar? ¿no? ¿Cuáles son las mejores, eh, digamos, eh, talentos o estrategias que está pasando en, la empresa, en el emprendimiento social para que te ayude a sumar más aliados? ¿Y cómo se verían beneficiados ambos? ¿no? ¿Cómo me veo beneficiada de repente la empresa social que tengo? Eh, pero también al cliente que le estoy ofreciendo, ¿no? Cómo realmente hay sinergia en que él se pueda sentir o la empresa se pueda sentir satisfecha pero el emprendimiento social también, ¿no? Tenga como este de repente, no sé, algunos aliados corporativos, eh, de repente también podemos... Aquí en la parte de ser aliado podemos apuntar a clientes futuros, ¿no? A futuras empresas, pero también podemos apuntar a algunas organizaciones que no necesariamente podrían ser nuestros clientes pero estas organizaciones sí podrían trabajar de la mano. Es decir, por ejemplo, vamos a imaginar que eh, la empresa social Incluyeme ha hecho una alianza con una X universidad. Entonces, eh, ¿para qué? Para que la universidad pueda prestar de repente algunos espacios para la formación que, que, que quiere tener ahora eh, el, este emprendimiento social Incluyeme para esas personas. ¿no? Entonces, así nos podemos dar cuenta de repente. ¿Y cuál es el beneficio de la universidad? ¿no? Entonces, hay que ponernos a pensar, si yo como emprendimiento social voy a ofrecer algo para hacer un, algo estratégico, también se tiene que ver beneficiada la otra parte o algo de, de, de ganancia o de beneficio tiene que tener. ¿no? Entonces, eso es importante en el momento de negociar, saber qué también tú recibes, pero también tú qué brindas. Y punto importante es el tema de medios y redes sociales para el emprendimiento social y creo que eso es bastante importante en el momento de posicionar la marca, eh, es importante recibir el feedback también, ¿no? No solo quedarnos en, en, en lo que soy, sino el feedback que puede ser tanto bueno como malo de mi público, de mis clientes, ¿no? Hoy en día, eh, bueno, entramos a Google, ponemos de repente el nombre de alguna empresa o el nombre de alguien y podemos tener esta información que es abierta para todos, ¿no? Entonces, en el momento de nosotros, de nuestro emprendimiento social, es muy importante siempre conocer eso. El feedback de nuestro público y también de nuestros beneficiarios para saber qué es lo que ellos están pensando, ¿no? Entonces, para eso he dejado algunos puntos como un uso responsable también de lo que nosotros brindamos desde nuestra imagen, ¿no? Siempre todo está cambiando, entonces tenemos que estar muy actualizados de lo que vamos a ir eh, mostrando. Se trabaja previamente estrategias de, de tu presencia digital también, ¿no? Entonces aquí es muy importante saber eh, cuando, por ejemplo, mmm, no dejar algunos comentarios al aire, sino siempre estar... Si tengo mi emprendimiento y ya lo mostré, est estamos, no sé, en una red social en Instagram, cómo interactuamos con el público también, que puedan conocer más de nuestro impacto social, cómo ellos también incluso podrían sumarse, ¿no? actúa online y offline, quiere decir que hay que siempre estar como interactuando de manera positiva eh, y construir comunidad, ¿no? Yo creo que el, la, el punto de los medios y redes sociales al final es eso, construir comunidad, de que no solo mi marca sea de mi marca hacia afuera, sino también del público hacia adentro y cómo puedo ir sumando ello para poder hacer eh, más conocido también, ¿no? Entonces, hoy en día, pues todo es redes sociales, y a medida que lo podamos manejar de una manera buena y saludable, pues no va a generar incluso de repente otras ideas, otras maneras también de, de abrir. O sea, hay que ser muy estratégicos que si voy a utilizar la plataforma de Instagram, ¿por qué lo voy a utilizar? ¿No? Que si voy a utilizar la plataforma de Facebook, ¿cuál va a ser la finalidad? Si voy a utilizar ambas, ¿cuál es? Si de repente funciona más... El tema no de esa forma y utilizar una plataforma, ya sea a través de una revista, una página web, también por qué sería y no por qué de otra. ¿no? Entonces, como que tener un plan también de estos medios nos ayuda mucho a la selección eh, oportuna y no lanzarnos porque todo el mundo está, yo también me lanzo. No, sino realmente saber el objetivo de qué medio vamos a utilizar.